si esta sacó cuentas y me sobra mes para el sueldo. Sabemos que la situación está sumamente complicada. Algunos tienen la fortuna de aún conservar un ahorro uh -huh. y otros piensan, ¿cómo hago que la plata me rinda más? Claro, pues ni siquiera me llega a fin de mes, ¿no? ni se me pasa por la cabeza poder pensar en un ahorro. Exactamente, pero si lo tengo, ¿qué lo hago? Uh -huh. eh, mucha gente salió desesperada a comprar dólares y el dólar empezó a bajar. Entonces... Te, te, te marea la situación, no sabes sí. qué hacer porque eh, antes si no compraste decís como no compré, mirás dónde se fue y después sí, salís a comprar y decís no, definitivamente va a seguir subiendo y empieza a bajar No, y también <risa> está esto de que si me conviene comprar, gasto la plata que tengo por ahí con tarjeta de crédito, viste que no sabemos absolutamente nada lo que sí sabemos es que todo subió y que nuestro sueldo es bastante, bastante bajo. Bueno, pero le vamos a preguntar a, él, a nuestro Dale. invitado, a Marcelo Licanic, economista, eh, ¿cuál es la mejor sugerencia que le podemos dar a la gente? Por ejemplo, alguien que tenga algunos pesitos, que ve la inestabilidad del dólar, y que eh, no sabe cómo hacer para que esa plata no se le termine devaluando y mañana sea nada. ¿Qué le decimos? ¿Hace un plazo fijo? ¿Qué, qué sugerencia? Bueno, eh, acá viene la, una situación que está viviendo el país en forma particular: que es, hemos tenido unas semanas muy movidas con el tipo de cambio, es decir, el dólar subió muy rápidamente de, uh -huh. de, de precio. Y la segunda es que tenemos una inflación que parece incluso haberse ha eh, agravado el tema uh -huh. de la inflación en el, el último mes estamos hablando o pensamos que va a estar cerca del 8% uh -huh. entonces parece que por ambos flancos no, nos ataca a la economía y creo que es momento o, o es eh, sugerencia eh, lógica el moverse rápidamente para poder eh, hacer rendir más el dinero que uno tiene Primero y fundamental, creo que, como verán, el, lo que vale el dinero al principio de mes no es lo mismo que vale a fin de mes. No. ¿no? Por lo tanto, yo lo que les aconsejo siempre a la gente es con eso que necesiten comprar, cómprenlo ya. ya. Tratar de averiguar lo más rápidamente posible y hoy con los métodos electrónicos que hay, uno puede más o menos de alguna forma chequear precios online de algunos uh -huh. productos. Uh -huh. Comparar, ¿no? Comparar, exactamente, uh -huh. por lo menos para tener un precio de referencia, sí. porque en momentos así son los que los precios de referencia se pierden y uno no sabe qué es barato y qué es caro. Claro. Entonces, teniendo una pequeña referencia y habiendo algún producto que yo voy a consumir en la brevedad, preferible consumirlo ya. ¿Por qué es esto? Porque probablemente si yo me muero una o dos semanas, probablemente el producto haya aumentado y el valor que yo tengo para comprar, puedo comprar muchas menos unidades Hablamos de lo claro. básico, cobro el sueldo. Tengo que ir al súper, anda al toque, apenas tengas el dinero. Y eh, cuando hago la compra, ¿qué me conviene? ¿Pagar todo ahí, tiquitaca? ¿O si me dan la posibilidad de cuotas, aprovecharlas? Depende del interés que haya en las cuotas, porque hoy hay cuotas que son realmente irrisorias por el valor que tienen o muy alto o muy bajo si la, la, la cuota, estamos hablando el, el, la tasa de interés que nos van a aplicar es inferior a la de la inflación sí. que por lo general el, el programa de, de ahora 12 ahora 6, todos esos tienen ese tipo de, uh -huh. de, de valores bajos los aprovecho y los saco en cuotas si no, de no ser así lo que a mí me convendría es ver si la diferencia entre, el, entre la, el, la tasa de interés que me van a aplicar la cuota o el pago eh, al contado me conviene pagarlo al contado Perfecto. también otra cosa que es bueno saber es que en este tipo de situaciones aquellos productos que yo voy a consumir mucho o uh -huh. que sé que son de consumo básico mío pueda ir a comprarlos en algunos lugares que se puedan comprar incluso el por mayor uh -huh. e incluso yo estoquearme algunos productos eh, por algún tiempo cosa de que por lo menos quede eh, en ese sentido seguro el gasto que yo voy a hacer Bien. y no con, que me sorprenda Con, día de con el tema de esto de los productos hago un paréntesis porque también más allá de las malas noticias que escuchamos con respecto a la economía con el dólar, con los precios, todo aumenta y sobre todo la situación que estamos viviendo acá en Mendoza con el paro de docentes y también de, de, de la gente de salud hay supuestamente muchos comentarios de productos que no van a empezar a venir, como por ejemplo, producto básico del café, pañales, papel higiénico, harina. ¿Qué, qué, qué opinas de todo eso? Como para aceite, para tranquilizar no, a los que están del otro lado, decir, no, pero tampoco... Puede haber en algunos momentos algún uh -huh. pequeño faltante por, por varios motivos. Primero, que hay una cuestión logística internacional que hace que muchos de estos productos que vienen del exterior... Se demore más, el café no lo producimos acá en Argentina, uh -huh, uh -huh. ¿no? Número dos, también tenemos un tema que, hasta, que se está tratando de normalizar en la República Argentina, que son los pagos a las importaciones. Uh -huh. Es decir, durante un tiempo hemos estado pidiéndole productos a la gente del exterior y no le hemos estado girando el dinero como estaba, eh, digamos, estipulado. Por lo tanto, había una demora en esas entregas. Y tercero, esto, hemos estado hablando, no somos los únicos los que compramos nosotros, sino que toda la República Argentina, cuando se ha encontrado con algo de dinero, ha salido a estoquearse. Entonces, han comprado más de esos productos durante un tiempo. Por lo tanto, puede ser que por algún momento encontremos con faltantes algunos de estos productos... Básicos, o sea, no... tu respuesta es sí. Eh, mi respuesta es, puede haber durante algunos periodos de tiempo, pero no hay que desesperar. Uh -huh. Si no, esperaremos y encontraremos en algún lugar los productos. Uh -huh. Creo que esta situación tendría tendería a normalizarse en los próximos meses. Ojalá. Bien, volviendo al tema de... Ahorro entre comillas o cómo este, estirar mi dinero, mm. eh, cómo hacer que se evalúe lo menos posible. Ya dijiste que si hay que comprar, se compre y si eh, convienen cuotas, fijarse en la tasa no. y hacerlo. Plazo fijo. A ver, dicen que el más conveniente es el que se actualiza de acuerdo a, a la inflación, por ejemplo, un plazo fijo en UBA. Puede ser, pero el problema es que tenés que tener la plata ahí 30, 90 días inmovilizada, mientras que en el que es un plazo fijo común, a los 30 días las puedes tener en tus manos. En momentos de tan, tanta incertidumbre, eh, creo que depende qué perfil de riesgo quiere tomar cada uno. ¿no? Yo aconsejo en momentos de esta incertidumbre tratar de estar lo menos expuesto en el tiempo. Es decir, por más que sea más rendidor un plazo fijo, Uva, uh, yo creo que entre los dos yo me quedo con el de 30 días y estoy más seguro, a pesar de que... ¿Cómo va a ser que pongan un corralito? Bueno, <risa> eh, eh, no creo que la situación del corralito no la veo cercana. Oh, no, Lo no, que no, sí veo es que probablemente... Eh, podamos tener muchos más eh, efectos o pueden existir algunas incertidumbres en el, en el mercado que hagan que cuando saque ese dinero no esté lo suficientemente actualizado y pierda bastante dinero. Claro. Eh, en, en circunstancias como está en el mercado de altísima volatilidad, volatilidad es que sube y baja mucho las cosas, sí. el dólar lo, lo hemos estado viendo, sí. No sé eh, en cuánto está ya, no sé en cuánto está eh, Hoy 3.20 algo está hoy. Eh, llegamos la semana pasada a 3.50 casi, ¿no? Y hubo gente que lo compró en ese precio, 3.40, 3.50, bueno, eh, y hoy pobres deben eh, estar lamentándose. Eso es lo que pasa, siempre, siempre vemos que los primeros que operan son los grandes operadores, son los que compran barato y los, la, la gente compra al final y cuando sale a vender ya perdió dinero. Pero, a ver, yo lo que opino es lo siguiente... El plazo fijo es una, una de las de los, de las cosas en las que yo puedo poner el dinero. Puedo comprar dólares también, los cuales existe una, una volatilidad en el mercado uh -huh. yo no, la verdad es que es muy difícil saber si está barato o está caro hoy claro. o puede estar muy barato o puede estar muy caro, Lo que estamos poniendo entonces creo que la inversión en dólares no sería para el corto plazo, para protegerse en el corto plazo, y finalmente después existen otras opciones, existen criptomonedas, existen, sí, sí he leído fondos de inversión y todo, pero hay que entender ¿no? No, los fondos de inversión la mayoría los maneja los bancos y uno los compra y los vende cuando quiere y los puede sacar rápidamente, Sí. Sin embargo, sin embargo, creo hoy que con la volatilidad que hay, lo mejor que si yo fuera un comerciante o si fuera un, una pequeña empresa, es comprar insumos. Ajá. Con eso yo me protejo de, por lo menos, la inflación, porque Fijémonos en lo que está pasando con esto de tanta incertidumbre. Si, si creemos que va a aumentar el dólar, por lo menos los precios aumentan por las dudas. Claro. Y después cuando aumenta el dólar, también vuelven a aumentar sí, los precios. Sí. Entonces, sí. Si y si baja, aumenta, no baja nunca. Y, y nunca baja. Entonces, creo que en estos momentos lo mejor es tener bienes. Si por ahí yo estoy cubierto de bienes y no necesito bienes, probablemente dependa para qué quiero ahorrar. Si yo lo que estoy buscando es, vamos al a, a proyecto, yo quiero cambiar el auto el año que viene, sí. quiero... Bueno, la mejor forma hoy de cambiar, ante tanta incertidumbre, lo único que me va a hacer mantener el valor es el dólar. Pero no porque o el euro o alguna moneda extranjera, pero no porque lo vayan a necesitar en el corto plazo, sino porque lo necesite en el largo plazo, y los valores de los bienes en dólares no cambian mucho por lo general. Bien. Eh, y, si, y finalmente, si yo lo que quiero es una estrategia un poquitito más arriesgada, hoy todo lo que son acciones y que no hace falta ser muy experto para hacerlo, están muy baratas. Pero, sin embargo, yo, en mi caso, hoy, eh, lo que trataría de comprar es aquello que pueda adquirir yo, que necesite yo, y sobre todo si lo puedo sacar en cuotas. Bueno, eso, eso hablando, de esto, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de lo que es mercadería, alimentación, que es sumamente importante, sí. pero alguien que nos está viendo, por ejemplo, me quedó en el mensaje del, del que nos mandaron que el sueldo, que el mes no le llega al sueldo. Esa persona que sale a trabajar todos los días, desde la mañana, labura todo el día, no solamente es alimentación. Es educación, es obra social, es la vida misma. O sea, un montón de cosas que lleva hoy lo que es una familia y los gastos que tienen que hacer. Que no me quiero ni imaginar por no. la cantidad de cosas que se les pasa por la cabeza. A esas personas, ¿qué consejo le das en general? Eh, que a esas personas que, que, que están tratando de hacer maximizar a lo máximo sí. su sueldo... Que sea es, que a fin de mes les llegue lo mínimo indispensable. Eh, a aquellas personas, lo que, lo que yo le aconsejo hacer hoy es... ...ocupar su dinero lo más rápidamente posible. Uh -huh. Lo que decíamos al principio, ¿no? Si, es, si tenés que ir al super andá, apenas cobres. Claro, en general, digo. Con, con, uh -huh. una, con una situación de casi un 10% de inflación... ...es uh -huh. decir, que si a principio de mes, sacando los casos particulares... ...yo puedo comprar 10 H de leche, a fin de hoy voy a poder comprar solamente nueve claro. Prefiero comprarlos ya. es eh, no, no, no son movimientos eh, o so, no son situaciones como la que está viviendo el mercado hoy... Para hacer grandes planificaciones, es uh -huh. momento de actuar en lo más básico posible, que es salgo, compro lo que necesito y aquello que pueda pagarlo un poquitito más tarde lo pago un poquitito más tarde. Claro. Y, y respecto al resto de las cosas, estimo que no queda otra que eh, ajustarse el cinturón y empezar a, a prescindir de aquello que no es básico. Bueno, lo que nos va a pasar a nosotros es, es empe, vamos a empezar a dejar algunas, primero los gustos, lo vamos a empezar a dejar un poquito de lado. Número dos, vamos a empezar a, a ocupar marcas que no son las que uno sí, le gustaría sea, o que consume. Marca, sí, eso, sí. Y, y en tercer lugar, eh, ante algunos casos que estaba empezando a ver, vamos a tratar de consumir lo que podamos. No, <risa> o sea, y el producto mínimo, que encontremos. Sí. ¿no? Cuando digo lo mínimo, digo en casa, viste la gente empieza a pensar, no prendo dos estufas, prendo una sola. Digo, es la realidad de muchos hogares, sí, realidad, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y capaz que en un hogar más medio, bueno, no hay más eh, plataformas, no hay internet. Se empieza a prescindir de los, si se quiere, lujos, que no bueno, son lujos eh, yo, yo creo que, por lo que vengo hablando, por ejemplo, en internet la gente no es, es el único escape que tiene y yo creo que se ha vuelto una necesidad básica, por lo que estoy hablando uh -huh. con muchas. Ah, sí. Con, sí, sí, sí, sí, es, es lo último que se deja de lado porque es con lo que funciona prácticamente todo el entretenimiento que tiene. Sí. Eh, pero van a empezar a quedar muchas cosas y sobre todo eh, van a quedar algunas cuestiones eh, me parece que va a empezar la gente a endeudarse algo con, con tarjetas de crédito, que es la forma más, más fácil y después tiene un, un sobrecargo en interés bastante importante. Y eh, tratar de hacer el consumo más inteligente y, y de subsistencia posible. Claro, o sea que uh -huh. eso que hacíamos todos los días, el, no sé, el diario, el ir al almacén de la vuelta, comprar lo básico que necesitamos ese día, eso... Lo sacamos, intentamos no hacerlo más. Depende del tipo de ingresos que uno tiene. Hay, claro. hay personas que cobran una vez al mes, hay personas hay que personas van cobrando que viven por el al sistema, día. y hay personas que vienen al día. Uh -huh. eh, desde mi punto de vista, por ahí parece un poquitito más, eh, más económico el hacer la compra de exactamente lo sí. que necesito. Ahora, ¿tanto pueden cambiar el precio en el almacén de la vuelta de la casa ir a otro supermercado? Sí, en tiempo, de Y entre sí. los wow. mismos supermercados, ¿no? Que te ponen una oferta con la que acaparan la atención y te multiplican los precios en otras cosas y ahí quedas, entrampado. Bueno, eh, esa es una de las cuestiones... Por eso está bueno que uno, lo de la compra inteligente. Por eso decís. por eso está es interesante cuando uno va al supermercado tratar de focalizarse en aquellos productos que están en, eh, que son convenientes por, desde el punto de vista de precios. Y si uno tiene que hacerse 3, 4, cinco viajes para, para tratar de, de lograr los mejores precios por ahí hay que hacerlo para pero hacer ojo que es combustible bueno, <risa> si eh, tenés eh, bici y vas en bici bueno o, o, o bueno o tratar <risa> okay. de encontrar en los, no, en los sí. negocios de, sí, de, sí. de cercanía eh, sí la verdad que, que es un momento bastante complejo de la economía, yo tengo 48 años, se han visto momentos así, obviamente he vivido sí. momentos así eh, ¿Pero qué, estamos crees que en un es el momento... peor? No, no, no, no ah. lejos no Pero sí hay un momento de gran incertidumbre sí. Y que yo lo que Espero es que en, en los próximos días O semanas empiece a bajar el precio a... ¿Qué, qué, ¿Qué pensás del tema del dólar? ¿Va a seguir subiendo? ¿Cómo lo ves a eso? O sea, bueno, ¿Cuánto la... lo máximo? que Mira, si sabes eso si supieras Dale, eso, ya porque ya muchos a... van a salir corriendo ¿Cuánto es ¿eh? lo máximo más o menos? que No, no, miren, a ver, esto es así Hoy el desde mi punto de vista el dólar eh, blue es caro, sí. desde mi punto de vista, sí. pero esto es una cuestión de que todos los días sucede algo, es decir, el punto de equilibrio me va cambiando todos los días, es decir, el día de mañana, no sé, logramos una un excelente noticia económica, y pasó a ser más caro, pero si hay noticias económicas malas, pasa a ser barato uh -huh. el, el dólar acá en Argentina es considerado como una forma no solo de inversión, sobre todo de refugio ante, mm, ante claro, la incertidumbre claro, claro. entonces la gente, a mí me ha pasado durante años ver, haber visto que hay, acá vimos inflación y nos refugiamos en el dólar durante años en Argentina, era unos 15 años atrás, había inflación pero el dólar estaba estancado y sin embargo la gente hacía lo mismo iba uh -huh. a comprar dólares sí, por las dudas un, un y perdía dinero Sí lo que les quiero decir es que eh, hoy el dólar para mí este punto que llegó se debe más que nada por, por, por esa falta de información que hay sí. por esa angustia que tenemos de no saber a dónde vamos a ir si, la, si incertidumbre. Argentina, la, la incertidumbre grande uh -huh. si baja la incertidumbre que es lo que yo espero yo creo que esto eh, se tendría que normalizar en valores un poquito más lógicos ¿no? y espera, yo sobre todo lo que tengo la, la, el, el deseo es que Podemos recibir de parte del gobierno nacional, sobre todo, información de qué es lo que se va a hacer y cómo Totalmente se va a hacer. A y, no, y no solamente de, de dimes y diretes que escuchamos en el ambiente. Totalmente, Marcelo, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo.